La empresa pública de aguas dependiente de la mancomunidad de municipios de la costa del sol occidental, ACOSOL, continúa trabajando en la mejora de sus servicios y prestaciones a los ciudadanos y por ello está realizando un plan de limpieza de las conducciones de saneamiento integral ubicadas en las zonas costeras que se está desarrollando durante los meses de noviembre y diciembre. Eh, buenos días, en primer lugar, muchas gracias por haber venido a esta rueda de prensa. Eh, creamos necesario poner en conocimiento a la ciudadanía una actuación tan importante como esta. Actualmente, como ustedes saben, nuestra red de, de colectores en la Costa del Sol está cerca de 80 kilómetros y debido a, bueno, a muchísimos años de, de, de esta infraestructura y a distintos procesos, por ejemplo, eh, inundaciones, lluvias, mareas, eh, actualmente los colectores tienen una, una. dentro de, los propios, de las propias tuberías había muy poquita capacidad, estaban muy aterradas, teníamos rocas, teníamos toallitas y entonces, ...y hemos necesario desde Acosol... ...hacer una actuación urgente, una actuación muy importante... ...de en torno a unos 600.000 euros... ...para eh, limpiar esos colectores... ...para ello hemos necesitado... Eh, ...hemos realizado un procedimiento de licitación... ...bastante complicado... ...en el cual han venido unos camiones muy especiales... ...como podemos observar que tenemos aquí detrás... ...y entonces eh, estamos actualmente trabajando... ...en cerca de unos 7-8 kilómetros... ...dentro de la red para garantizar de alguna manera... ...que el transporte de esta agua residual... ...a las plantas depuradoras sea real ¿no?... Eh, el trabajo es muy duro, puede observar que estos camiones tienen muchísima capacidad, muchísima fuerza y vamos, una necesidad importante eh, para la limpieza y la verdad es que estamos sacando muchísimo muchísimo eh, tierra, muchísimas piedras y consiguiendo de alguna manera que estos colectores eh, buscar que tengan una mayor durabilidad y por supuesto que en el momento en el que haya, por ejemplo, grandes caídas de lluvia, haya aumentos de la capacidad de los mismos, garantizar de alguna forma que es su objetivo, que es el transporte. Entonces entendemos que, que iniciativas como esta en Acoso eran clave. Eh, ya un mucho tiempo para poder realizarla y es verdad que no se habían hecho actuaciones tan específicas y sobre todo con este tipo de camiones y entendemos que es muy importante el conocimiento para propia ciudadanía. ¿Cómo es el mecanismo? Porque antes nos decían que se utiliza como el mismo agua, que, que no tiene el mismo gaste, que a lo mejor otro, otro, otro me, el mecanismo antiguo. No, la, la, la clave de todo esto realmente es la capacidad de succión de, de estos camiones. Estos camiones o sea, no estaban en la provincia no vienen no en Andalucía, son empresas que. Digamos, tanto Stigma como Hidrocar, que son de, de, de empresas que han hecho el esfuerzo de traer estos camiones de, de fuera de Andalucía. Sí. Y claro, sinceramente la capacidad de succión. En el momento en el que dentro de la propia, dentro de la propia red, utilizando lo, la, la propia agua de la misma, hace una especie de chupa, una especie de succión... ...y la verdad que hace moviliza todo el residuo... ...que se encuentra en el fondo de la tubería... ...y, de alguna, y, la, y poco a poco lo vamos trayendo ...de hecho actualmente tenemos una producción... Digamos, ...hemos trabajado en cerca de 5 kilómetros de tubería... ...y estamos hablando de una cantidad brutal... ...de unas casi 500 toneladas de, de residuo ...yendo lo que decía Carlos, bueno, lo que se refería a... La compañeras es la capacidad que tienen estos camiones de actuar en la playa sin tener que ir con una cuba de agua para limpiarnos, sino que simplemente regeneran con la propia agua que succionan, regeneran y limpian los circuitos de, del camión. Deciros que el saneamiento interior de nuestra costa pues eh, funciona a pesar de, de la antigüedad y a pesar de que muchos municipios pues tienen la conexión eh, directa pluvial a este mismo saneamiento, ya tiene una antigüedad, por eso la Junta de Andalucía pues está poniendo en marcha ...el proyecto del de retranqueo global de todos los colectores... ...además ya tenemos... Gracias a esa colaboración de Acosol y la Junta, tenemos ya en marcha pues dos proyectos importantes de los puntos negros, como son en el bote en Fongiola, por una cuantía de 7 millones, y también la retirada de los colectores de la playa de San Pedro, por cerca de 2 millones de euros, que la Junta Andalucía ya ha encargado su ejecución a Traxa. También, Carlos y yo nos hemos desplazado varias veces a, a hablar con la Junta, para que dos puntos negros que tenemos en la zona, como es Marbesa y una zona de Estepona, pues también, antes de tener el proyecto definitivo de saneamiento, de la mejora del saneamiento, del retranqueo del saneamiento integral de nuestras playas, ...porque se pueden ejecutar, porque también ahí se producen... ...fichuras en el tema de saneamiento... ...pero también deciros que las depuradoras nuestras... Eh, ...de Acosol funcionan, hacen un trabajo... ...muy importante y el problema que tenemos evidentemente... ...son las canalizaciones que recorren nuestras orillas... ...nuestras costas y es necesario pues... ...por primera vez ya hay un proyecto que la Junta... ...está abanderando, retranquearlas y sacarlas de ahí... ...porque si no se produce la injerencia que tanto... Carlos comentaba, en nuestra tovaría... ...se llenan de arena, son... Eh, eh, ...es imposible el transporte de saneamiento... ...y se producen pues fisuras y, y circunstancias... Que, ...que todos no queremos, así que... ...yo creo que presentamos una actuación de mantenimiento... ...muy importante, yo creo que la más importante... ...de los últimos años y también decirle a la ciudadanía... ...que seguimos trabajando en ese proyecto... ...y que verán algunas actuaciones en nuestro litoral... ...de ese retranqueo de los colectores... ...de esas tuberías que ven eh, por nuestras costas... ...por nuestras orillas, que, que afean nuestra costa... ...que impiden también la regeneración natural de nuestras playas... ...y que hace falta de una vez por todas... ...que todas las administraciones se pongan en marcha... ...y de acuerdo para su, su, su retranqueo retirado... ...porque yo creo que somos la única costa... ...que tiene los colectores pegadas a la orilla".